Vale, pásame la cuerda. Vale. Listo. Listo. Pues nada, ya está puesta la cuerda. Ya somos unos expertos montando los columpios, ¿eh? ya no se nos escapa. No se nos escapa nada. Así que ahora. Vamos a poner es el columpio 2.0, que es a partir de una hamaca del Decalon y, y un tubo de, de aspiradora, un tubo de estos para alargar la aspiradora. Y con esto, pues ya mira los paisajes que tenemos para columpiarnos. Si la operadora de cámara puede mostrarlo. Bueno pues vamos a proceder al izado de bandera porque hemos venido a colonizar este lado <risa> ya pues bueno pues enganchamos aquí y listo vale. ¡Bueno! Uh. Vale. Bueno, vale. Uh -huh. ¡Puede valer! ¡Muy bien!